Tengo la suerte de haber participado en la coordinación de dos encuentros de, de jóvenes belgas con peruanos, ¿no? eh, dos visitas de inmersión. En esta última eh, eh, he visto muy interesante eh, que los jóvenes, a pesar de tener diversidades en cuanto a aspectos físicos, idioma, ellos todos tienen eh, expectativas similares, comunes, ¿no? También sienten temores hacia el futuro, que son naturales, que se va a venir después. ¿no? Existe una gran eh, unión entre estos jóvenes a pesar de, de venir de, de diversas este, realidades. ¿no? Eh, en la casa donde estamos, eh, le llamamos Casa Don Bosco, y es aquí donde se reciben a jóvenes que tienen problemáticas sociales. ¿no? Jóvenes de la calle, que... Eh, no tienen oportunidad para, para salir, para sobresalir. Y además eh, son parte de un círculo vicioso de la familia, la pobreza se continúa. Entonces en esta casa se les recoge, se les ayuda, se los apoyan los estudios en la alimentación, en la salud y se les brinda esas oportunidades de formación y de capacitación. Muchos de esos jóvenes han pasado a las escuelas técnicas apoyadas por Vía Don Bosco y muchos de ellos han tenido la oportunidad de, de acceder a puestos de trabajo gracias a este programa. Eh, nosotros somos vía Don, eh, Fundación Don Bosco y podemos también recibir a, apoyo a través de Vía Don Bosco. En la página web nuestra que es www.fundaciondonbosco.org.pe